Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de oración. Hoy vamos a estar tratando de un interesante tema. Como han visto, oración para la restauración. Hoy estaremos tratando este importantísimo tema para nuestra vida diaria, nuestro diario vivir. Es que le invito para que tome la mejor actitud y estemos juntamente compartiendo este tiempo de oración. Hoy vamos a estar leyendo, en manera inicial, el, el Salmo 126. Vamos a estar leyendo el Salmo 126. Dice la palabra del Señor. Cuando el Señor restauró de la cautividad acción, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decía entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Restaurando, oh Señor, de la cautividad, como los arroyos en el Negev. Los que siembran con lágrimas, con regocijo cegarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá con regocijo trayendo su gavilla. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos, la vida trae sus dificultades, trae sus afanes, sus angustias, sus momentos difíciles, sus, sus desiertos, podemos decir, pasamos todos en determinados momentos de nuestra vida. Pero nuestra confianza debe estar siempre intacta, puesta en el Señor. Esa es la fe que nosotros tenemos. Y a pesar que estemos pasando por dificultades, siempre tenemos la esperanza de que Dios un día nos dará la victoria. Y este salmo, precioso salmo de restauración, hace alusión a la cautividad que tuvo el pueblo de Israel bajo el poder de Babilonia. Pero cuando... Fueron ellos libres, volvió la alegría a ellos, volvió el gozo. Y hoy el Señor también nos está diciendo que aunque vayas llorando, sembrando la semilla, un día volverás con regocijo, un día volverá con alegría, trayendo los frutos de, de ese esfuerzo, de haber permanecido en dificultad y haber confiado en el Señor. Las cosas un día cambiarán. Tienes sí, estimado hermano, hermana, que estás atravesando momentos de crisis, momentos donde estás enfrentando problemas, situaciones bien desagradables, duras. La palabra es que el Señor restaurará tu vida, restaurará tu familia y eso que te agobia hoy que dará en el pasado. Así como estos, este pueblo de Israel, este pueblo, el Señor lo sacó de esa cautividad. Él lo hizo libres. Vencieron esa dificultad tan grande que tenían. Hoy el Señor también te ofrece libertad. El Señor Jesucristo, cuando vino, Lucas 4 dice: Recuerden, que el Señor vino a traer libertad a los cautivos. Libertad a los oprimidos. En el mundo pasamos esas situaciones, se ven esas situaciones de opresión por parte del enemigo, por cautividad, por las cosas que, que están sucediendo a nuestro alrededor, nos cautivan, nos hacen prisioneros de las cosas malas. Pero hoy el Señor te quiere dar libertad. Hoy el Señor te dice, confía en mí, que el Señor Jesucristo es el libertador. Él vino a libertarnos también, no solamente vino a darnos vida eterna, sino también a hacernos libres. El Señor es su Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que oramos en esta preciosa mañana, diciéndole al Señor que nos ayude. Decimos al Señor, Señor, aunque sé que estoy pasando estos momentos difíciles, también sé que un día las cosas han de cambiar. Un día, mi estimado hermano, hermana, te levantarás y el panorama será totalmente diferente. Habrás pasado al otro lado del Jordán. Entrarás a la tierra prometida. Habrás dejado atrás tu desierto. Ese desierto donde sufriste tantas cosas, donde tuviste dificultades, pero hoy el Señor te está diciendo, cruza ese Jordán, llénate de gozo, de alegría porque voy a restaurar tu vida voy a restaurar tu familia eso que tú piensas que, que no se puede, así será así como termina este precioso salmo o hace alusión a este salmo precioso diciéndole en el versículo 4 restaura oh señor de la cautividad como los arroyos en el Negev, el señor y, ustedes saben ese desierto en ese desierto hay épocas del año en que hay arroyos. A pesar que es un desierto, hay arroyos torrentosos, arroyos que traen bendición, arroyos que hacen florecer, que hacen fructificar el campo. Ese desierto árido es fructificado porque las aguas llegan. Y esas son las aguas de bendición que el Señor hoy te trae a tu vida. El Espíritu Santo hoy llega a tu vida y te fructifica, te trae bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso hoy le decimos, Señor, restauranos, oh Señor, restauranos de la cautividad como los arroyos en el Negev. Hoy el Señor trae ese torrencial de agua a tu vida. El Señor Jesús dijo el último día de la gran fiesta: el que cree bien, como dice la Escritura, de su interior, por el gran río de agua viva. No serán solamente arroyos, sino ríos. El Señor te promete ríos de agua viva el Espíritu Santo que vendrá sobre ti y te traerá bendición. Entonces recogerás el fruto de haber confiado en el Señor, el fruto de tu fidelidad a Dios. Gracias, Señor, te amo, porque tú eres el Dios de la restauración. En medio del desierto, Señor, tú haces brotar el agua. En medio de tierra árida, Señor, produce fruto, Señor. Gracias, te amo, Señor, porque hoy hemos confiado en ti. Hoy confiamos y seguiremos confiando en ti, Señor. Gracias, Dios mío. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu amor es infinito, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque estás con nosotros como poderoso gigante. Y hoy estamos declarando. Dios mío, dio, mira cuántas personas están angustiadas por una situación, por un problema, una calamidad. Algo que les sucedió intempestivamente, que no lo esperaban. Dios mío, pero tú estás ahí ayudándole. Tú deseas restaurar la vida. Y ahí oramos en el nombre de Jesús para que tú bendiga a toda persona que está atravesando esa dificultad, que está atravesando esos momentos difíciles, Señor. Donde parece que muchas personas piensan que tú les has abandonado, pero así no es. Muchos piensan que están a merced del enemigo, pero así no es. Cuando confiamos en ti, Señor, tú siempre estás ahí, Señor. A veces nos suceden cosas por nuestros pecados, por nuestros errores porque nos hemos alejado de ti porque hemos procedido de una manera incorrecta pero hoy, Dios mío queremos pedirte perdón como siempre, iniciamos las oraciones, agradecidos contigo y seguidamente te pedimos perdón, Señor, y en este momento lo hacemos, perdona nuestros pecados, Señor porque no queremos que nada estorbe nuestras peticiones, que nada estorbe nuestras oraciones, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Dios mío porque tú eres bueno, Dios de la gloria, para siempre tu misericordia, y tu amor es infinito, Padre, la gloria. Gracias, Señor, porque sabemos que nosotros también diremos, como el salmista, cuando restaure nuestra cautividad, Padre, lo tendremos como un sueño. Cuando estamos metidos en el problema, lo vemos muy grande, pero cuando pasamos ese problema, cuando tú nos bendices, entonces, Dios mío, vemos eso como, como algo bien sorprendente. Pero es que tú eres el Dios de lo imposible. Para ti no hay nada que no puedas hacer, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Y por eso nuestra boca se llena de risa, de alegría. Y cantamos con alegría, Señor. Gracias, Señor. Y diremos, gran cosa ha hecho el Señor, nuestro Dios en mi vida. Grandes cosas ha hecho mi Dios en mi familia. Mira ese problema que tenía. Y ahora declaro que se va en el nombre poderoso de Jesús Hoy tenemos una ventaja sobre los antiguos Hoy tenemos a Jesucristo de nuestro lado Tenemos al Espíritu Santo que nos guía Por eso hoy nos gozamos en el Señor Él es bueno para siempre su misericordia Él ha provisto su Espíritu Santo en nosotros Ese río que fluye en nuestra vida Y hoy te pedimos Señor Que bautices con Espíritu Santo Que llene con tu Espíritu Santo a toda persona Que se une a este tiempo de oración Para que en su interior corren ríos de agua viva no solamente arroyo con el Negev, sino río de agua viva, Señor. Y diremos grandes cosas han el Señor en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que esas grandes cosas están por venir. Y desde ahora decidimos gozarnos. Los israelitas se gozaron cuando vieron. Nosotros nos gozamos desde ahora sin haber visto, creyendo, porque esa es nuestra fe. Porque nosotros andamos por fe, no por vista. Y desde ahora nos gozamos. Porque ya estamos viendo, por fe, las bendiciones que vendrán a nuestra vida. Decláralo, decláralo, mi hermano, mi hermana, declara que vendrán las bendiciones. Y gózate de ahora, en medio de esa dificultad, en medio de esa angustia. Gózate, aunque no es fácil, pero confía en el Señor. Y dile, Señor, sé que estoy atravesando momentos difíciles. Me ha sucedido esta cosa, me ha sucedido lo otro, este problema, el otro problema... Mira esta dificultad que tengo, pero hoy decido gozarme en ti. Decido poner mi confianza en ti y decirte gracias, Señor, porque tú me sacarás a tierra fértil. Entraré a la tierra prometida, cruzaré el Jordán en este día y tú me, me bendecirás. Tú me bendices, Señor, porque tú eres Dios bueno. Tú restaurarás, Señor, y ya no estaré cautivo, no estaré prisionero de esos problemas. No será que salgo de un problema y me meto en otro, sino que saldré en victoria. No volveré atrás. Estaré superando esas situaciones. Porque si tú has permitido, Señor, es por mi bien, Señor, para superarme, para crecer espiritualmente, para crecer como persona. Y hoy me gozo en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, porque hoy salgo de la cautividad. Tú me libertas, Señor. Y esas lágrimas que he derramado, o sea, mi estimada hermana, hermano, esas lágrimas que ha derramado, Dios mío, tendrán su fruto. Tú recogerás fruto, bendiciones, porque el Señor no ha ignorado tus lágrimas. Estas lágrimas que estás derramando ahora, el Señor no las ignora. El Señor es bueno. Tenemos un Dios que es bueno y para siempre su misericordia. Su amor es infinito. Y es que por eso estamos confiados en Él todos, todos pasamos momentos difíciles todos pasamos situaciones que nadie las desea pero nos toca pasarlas pero tenemos un Dios que está con nosotros y Él está atento a todo lo que nos pasa y la bendición de Dios vendrá a tu vida cuando le digas Dios en medio de esta adversidad me gozo en ti porque tengo la plena confianza tengo la fe de que tú me sacas adelante con tu poder con tu amor y con regocijo recogerás el fruto de esa aflicción, de ese momento difícil, de ese problema. Porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y que hoy es un día para decirle Señor gracias, gracias por tu amor y por tu misericordia. En Cristo Jesús Señor Te damos toda la honra y toda la gloria Señor. Tú eres bueno para siempre es tu misericordia. Y tu amor es infinito. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Dios me los bendiga en esta mañana. Le damos una gran bendición a aquellos que se están ahora mismo conectados y se están conectando y los que se van a conectar en este nuevo día. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha dado ese privilegio de estar aquí nuevamente, Señor, en la oración de devocional, Señor. Gracias, Señor. Bendice a aquellas personas, Dios mío, Padre, que se están levantando, Señor. Bendice, Señor, a aquellas personas, Dios mío, Padre, que están escuchando, Señor, este devocional, Padre, y los que van a escuchar, Padre bendito celestial. Padre, gracias te damos, Dios bendito, por todas las maravillas, Señor, que estás haciendo, y vas a seguir haciendo, Señor, en tu pueblo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, estamos aquí, Señor, de la gloria, ante tu presencia, Padre, para ponerte en tus manos, Señor de la gloria. Todas nuestras peticiones, Señor, para ponerte en tus manos, mío, Padre, todo lo que vamos a hacer en este día, Padre. Señor de la Gloria, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí, Padre, porque tú eres el Dios restaurador, Señor. Tú eres el Dios que puede, Señor de la Gloria, hacer todo aquello lo que está perdido, lo que hemos perdido, Señor, tú lo restauras nuevamente, Señor de la Gloria. Y por eso clamamos a ti, Dios mío, Padre, en esta mañana, Padre, para que seas tú, Señor, en esta mañana restaurando, señor, de aquella persona, señor de la gloria, que lo han perdido, señor, aquella persona, señor, que su hogar, señor de la gloria, se ha destruido, padre. Aquella persona de un mío padre que ha perdido su empleo, padre. Aquella persona de un mío padre que ha perdido, señor de la gloria, todo, Señor, lo que tú le has dado, Padre, pero tú eres un Dios restaurador, Señor, aquella persona del mío, Padre, que su esposo, Señor, se ha ido, Señor, esa mujer se ha ido de su hogar, Padre, aquello, Señor, de la gloria, que tiene un hijo, Señor. Que se ha ido de la casa, Padre. Que tú seas, Señor de la gloria, restaurándole la vida, Señor, a, a tantas personas, Dios mío, Padre, que están pasando, Señor, por la dificultad, Señor, de una enfermedad, Padre, de un dolor, de una partida, Padre. Tú restaura, tú eres el Dios restaurador, Dios mío, Padre, y por eso estamos aquí clamando ante ti, Señor, para que seas tú, Señor de la gloria. Tocando, Señor, el corazón de muchas personas, Señor, levantando, restaurando, Señor, a muchos que ahora mismo están pasando, Señor, por ese desierto, Padre. Gracias, Señor. Así como el hijo pródigo salió de su casa, Señor, y tú re lo regresaste nuevamente, Señor, porque le has restaurado su vida, Señor, tanto a su padre, Señor, como a él, Padre. Tú hiciste una gran maravilla, Señor, en la vida, Señor, de, es de ese joven, Padre amado. Así tú vas, así tu hijo, Señor de la Gloria, si lo pones en las manos del Señor, así también va a regresar, Señor, a tu casa, mujer, a tu casa, hijo, a tu casa, Señor, a tu hogar, Dios mío, Padre. Ese esposo que se fue, el Señor lo puede traer nuevamente, lo puede restaurar su vida, Señor. Gracias, Padre bendito de la Gloria porque tú eres grande y maravilloso, Señor, así como tú restauraste a Jó, Señor, que le devolviste todo lo que él perdió, Señor, así también, Señor, tú vas a hacer con mucho, porque si ese Dios, Señor, que, que restauró la vida, Señor, la salud, dejó y le devolvió todos sus bienes, Padre, así tú también, Señor de la gloria, puedes restaurar, Señor, a muchos que están necesitando en esta mañana, Señor. Señor de la Gloria. Padre, gracias Señor. Y en esta mañana, Señor, oramos, Padre, por la salud, Señor, por la restauración de su salud, Señor, de la hermana Lucy, Señor. Gracias, Señor, te damos por ella, Padre. Gracias, Señor, te damos. Te damos, Señor, por la vida de ella, por la vida de sus hijos, Señor, de la gloria. Te pedimos, Señor, que seas tú levantándola, Señor, que seas tú restaurándola, Padre, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oramos, Señor, por la salud del hermano Gustavo Guerra, Padre, para que tú también, Señor, lo estés restaurando, Señor, de la gloria, de ese, de ese malestar que él se siente, Señor, de la gloria. Padre, gracias, Señor, de la gloria, por el Hijo, Señor, de la Hermana Clara, Padre. También oramos por él, Señor, por Mercedes, Señor, por nuestro pastor Humberto Lami, Padre. Oramos por cada uno de ellos, Padre, para que tú le estés restaurando, Señor, su salud, Padre, para que tú le estés restaurando su vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oramos por aquellos hogares, Señor, de la gloria, que sean esos hogares Señor de la gloria que se han separado Padre, pero tú eres un Dios restaurador, tú eres un Dios Señor que devuelve todo Señor lo que el enemigo nos ha quitado tú nos lo devuelves nuevamente Señor de la gloria, oh Padre bendito gracias Señor, gracias por mucha restauración que tú estás haciendo en esta mañana Señor de la gloria de muchas personas Señor que están necesitando Señor de la gloria, que tú le des Señor de la gloria, esa es ese milagro que ellos necesitan, Dios mío, Padre. Gracias, Señor. También oramos, Señor, por aquellas personas Señor, que han perdido, Señor, que... Un ser querido que se ha ido, Señor. Pero ahí tú, tú estás restaurando esa familia, Señor. Gracias por la restauración que ha hecho, Señor. En muchas familias, Señor. Por la, por la partida, Señor, de un familiar, Padre. Gracias, Señor. Tú le das esa fortaleza, Señor. En esta mañana, Padre. Gracias te damos, Dios mío, Padre. Toma. Señor de la gloria, a muchas personas que, oran, que están necesitando, Señor que tú le restaures su salud Señor, hay muchas personas que están necesitando, Señor, que tú le hagas un milagro, Señor, en su vida Señor, en su cuerpo, Padre en el nombre de Jesús, Señor Padre, te damos gracias en esta mañana y seguimos orando con muchos Señor, que están necesitando Señor, una oración, Señor de la gloria, y están poniendo su petición, Señor, para que tú le hagas, Señor, esa restauración en su vida, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es un Dios de restauración, estimados hermanos, gracias por permanecer en este tiempo de oración. Y queremos decirte que Dios está interesado que su palabra nos lo enseñe, en restaurar tu vida, en restaurar tu relación familiar. ¿Cuántas familias divididas hay? ¿Cuántas familias donde se perdió la unidad de la familia? En muchas se ha perdido el respeto, la confianza entre los miembros de la familia. Pero el Señor hoy desea restaurar toda relación familiar. El Señor desea restaurar tu vida, restaurar tu familia también. El Señor es un, es un Dios de, restaur, de restauración. Pero lo principal que necesitas hacer para que la restauración sea algo real en tu vida y en tu familia, y veas el fruto ese de la restauración, es que tú restaures primero tu relación con Dios. Y eso significa ponerte a cuenta con el Señor. Decirle, Dios, hoy vengo a ti en arrepentimiento. Te arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, todos los pecados que he cometido, Señor. He fallado muchas veces, pero hoy vengo a ti, Señor, porque no quiero vivir más en cautividad. No quiero seguir Siendo cautivo de los problemas. No quiero ser cautivo de la ruina, de la escasez, de la falta de dinero. No quiero ser cautivo de los problemas familiares. Problemas en la pareja matrimonial. Pareja, problemas también con los hijos, Señor. No quiero ser más cautivo de eso. No quiero ser más cautivo de ese ambiente de pleito, ese mal ambiente mejor que hay en los hogares, en el hogar no, quiero que mi hogar cambie, es un ambiente de bendición, donde se sienta la misma presencia del Espíritu Santo, de Dios y el Señor esté con nosotros, con su Espíritu Santo, por eso hoy vengo a ti arrepentido, mi estimado hermano, hermana, arrepiéntase de sus pecados, diga al Señor me arrepiento de mis pecados, usted sabe qué pecado ha cometido, en qué le ha fallado el Señor todos fallamos, lo importante es llegar al Señor en arrepentimiento sincero, verdadero y tener el primer propósito de no seguir en esos pecados, dándonos cada día más y más de pecado, decirle a Dios perdóname, perdóname porque te he fallado y hoy quiero ante, asumir una actitud verdaderamente de cristiano, de cambiar esa actitud que he tenido hasta con mis familiares. Padre, me he sentido ofendido, me he sentido ofendida y me he alejado de ellos emocionalmente y hasta físicamente. Señor, quiero cambiar mi actitud, tener una actitud de reconciliación porque aunque familiar sea el que haya fallado, yo tendré el carácter de Cristo, seré manso, mansa y humilde de corazón y perdonaré y no anidaré nada malo en mi corazón hacia ese familiar. Dios mío, por eso quiero comprometerme contigo a seguir buscando, seguir cada día cumpliendo tus mandamientos, cumpliendo lo que dice tu palabra. Dios mío, porque quiero ser obediente a sí, Señor. Dios mío, mira cuántas personas, Dios, con mucha fe, orando con mucha fe, y no tienen respuesta, porque muchas veces no es falta de fe, no falta de obediencia. Porque el enemigo coge ventaja cuando usted es desobediente, cuando usted está en pecado, cuando tiene eso ahí en su corazón, cuando no ha decidido perdonar al ofensor, usted está en desobediencia y dice la palabra del Señor y si usted no perdona, el Señor tampoco le perdonará y usted será un pecador. Y el Señor también dice que Él no escucha a los pecadores, no le responde, eso dice la palabra del Señor. Es que ore con fe, pero sea obediente a la palabra de Dios, El Señor hoy te está llamando para que salga de esta cautividad. Hoy declaramos en el nombre de de Nazaret a toda persona que se ha arrepentido, que le ha pedido perdón a Dios, que se ha asumido una actitud verdadera de cristiano y ha adquirido ese compromiso con Dios para seguir adelante obedeciendo su palabra, declaramos que la bendición de Dios vendrá a su vida la restauración de su familia, el superar los problemas. Esa restauración vendrá a tu vida personal y a tu vida familiar y estarás en bendición y no en maldición. Tendrás vida y no muerte. Los problemas se irán. No tendrás pleito si no pasa en tu casa, en tu hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, a Dios, te bendecimos y declaramos que hoy comienza un periodo de restauración en tu vida y en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, como siempre, agradecemos tu participación en este tiempo de oración y también, como siempre, te decimos que este es el inicio para un día intenso de oración. Saca tiempo de tus actividades seculares, abre espacio para orar al Señor, que el Señor se complace cuando le pedimos a Él, sin cesar, la palabra del Señor dice orar sin cesar, hay que estar orando en todo tiempo, porque estos son tiempos malos, tiempos peligrosos, el enemigo atacando a la familia, atacando personas trayendo dificultades pero nosotros estamos agarrados de la mano del Señor, Él no nos abandona, no nos deja, así que la invitación para que hoy sea un día de oración y recuerda el Señor desea restaurar tu vida en Cristo Jesús Amén y amén. Gloria es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te guarde. Dios te bendiga.